I'm not even Sí. Esto está hecho. Su mujer es historia. Bien, toma ya. Bien, bien, muy bien. Pero quizás haya daños colaterales. No fastidies. Bueno, ¿qué se va a hacer, chicos? Si no se hay otro remedio, oye, lo siento. Yo puedo tener un mulatito perfectamente. Vuelva de inmediato para no levantar sospechas. Quiero que vayas al archivador y actualices el mural. Las carpetas de Sara y Andrés las pones en alumnos muertos. ¿Y el dinero, señor? Ya hablaré con Sebastián de eso. Tú encárgate de lo que te he dicho. Me pillas de buen humor. Tómate el resto del día libre. Gracias, señor. Una cosa. Hacía media hora que le están esperando en la sala 11. Si coge las escaleras principales, llegará en cuatro minutos. Muy bien, candidato. Muy, muy bien. Veo que no te hemos enseñado tan mal después de todo. Alguna cosa sí que he aprendido, sí. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no me acompañas? ¿Y qué has venido a hacer aquí? ¿Vienes en busca de venganza? Podría decirse que sí. Me temo que te vas a desilusionar. A estas alturas debería de saber que soy intocable. Deja que repase la situación contigo. Acabo de matar a toda tu familia. Todo tu dinero es mío y no tiene ni una sola prueba de que haya sido yo. Soy el jefe de la más prestigiosa academia de mayordomos del mundo. Y un asesino implacable. ¿Cómo piensas acabar conmigo? Ambrosio, no lo voy a negar. Has sido un duro oponente. Pero por esta vez, el alumno ha superado al maestro. ¿Qué quieres decir? Creo que tengo que corregirte en un par de cosas. En primer lugar, no has matado a mi familia. Has visto una explosión, sí. ¿Pero has visto algún cadáver? Si quería vencerte, debía anticiparme así de algún modo. Por eso mi plan comenzó drogando a Jeffrey. ¿Cómo? Aún no entiendo muy bien por qué. Pero parece que es imposible matarle. Por eso decidí darle un somnífero muy potente que se utiliza en cirugía. ¿Lo recuerdas? Jeffrey se quedó dormido lo que aproveché para colarme en su habitación con la ayuda de Sara. <música> coger esa agenda en la que apuntáis todo y cambiar la fecha de la fiesta del cumpleaños de mi madre. Pero si no, es que... Sí, así es. La fiesta de cumpleaños fue ayer. Pero Jeffrey oyó música, y gente riéndose, y Latvia entregó la tarta. Claro que sí. Para engañar a Jeffrey, me limité a grabar en vídeo la fiesta de mi madre. Después la puse a todo volumen en el televisor. Y lo de Latvia... Ha sido una sorpresa. Parece que no está muy contenta contigo, ¿no? Gracias. Tengo que hablar contigo. Estoy harta de ser la última en enterrarme de todo. No quiero ser su perrito faldero. Pues tengo un plan, pero necesito que me ayudes. ¿Y qué gano yo ayudándote? Pues la academia. Ambrosio tienes que ver que entras en el local. Si no, no te creerá. Ponte a una distancia de seguridad de la bomba. Aquí. La metralla te hará daño. Pero sobrevivirás. Es necesario. Tienes que confiar en mí. Mierda. ¡Vamos! ¡A de y corre! Traidores. ¿Cómo osáis plantarme cara? ¡Estás muerto, candidato! Quizá deberías dejarme acabar. Y tengo que corregirte en una segunda cosa. No he venido a matarte. Ya te he matado. No me Como cambié la fecha en la agenda, aproveché para hacer otro pequeño cambio. Tu cigarrillo electrónico. Me sorprendió ver que el que lo custodiaba era Jeffrey. Eso facilitó mucho las cosas. Aproveché para introducir un poco de veneno en tu cartucho. Como sabes, soy experto en la materia ahora. Fácil, como ya te he dicho, ya te he matado. Jaque mate. No me ¿Te encargarás tú? Bueno, eres la nueva jefa de la academia. ¿Cómo te sientes? Bueno, lo primero que haré será subirme el sueldo. Muchas gracias, Latvia. Cuídate. Lo mismo digo. Ah, Andrés, la próxima vez que te presentes a una prueba para algo, infórmate bien. Lo haré. Vaya si sí lo haré. Muy bien, Andrés. ya se ha quedado ¿no? ¿Quieres que vayamos a tomar algo? Vale. Un final feliz. Bueno, eso pensaba. Pero solo hemos tocado la superficie, caballero.